La Archidiócesis de Galveston, Houston, en Texas, Estados Unidos, alentó a rezar la oración por un fin de, a las tormentas, tomada del misal romano, y se encomendó a Santa María Estrella del Mar. A través de su página de Facebook, la Archidiócesis estadounidense señaló ante la llegada del huracán Laura al sureste de Estados Unidos, nos dirigimos a Santa María Estrella del Mar para que interceda por nosotros ante su Hijo Jesucristo y por aquellos que son afectados por las tormentas y desastres naturales. Únanse a nosotros en la oración del Ave María y la siguiente oración durante las tormentas, alentó. A continuación compartimos la oración por un fin a las tormentas y nos disponemos a rezarla. Oh Dios, a cuyos mandamientos obedecen todos los elementos, humildemente te rogamos que la detención de temibles tormentas pueda convertir una amenaza poderosa en una ocasión para que te alabemos. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo, un solo Dios por los siglos de los siglos. Amén. De acuerdo al Centro Nacional de Huracanes de Estados Unidos, el huracán Laura, actualmente de categoría 1, podría tocar tierra en este país la noche del miércoles o la mañana del jueves. Los estados amenazados son Florida, Texas y Luisiana. Antes de convertirse en huracán como tormenta tropical, Laura dejó 13 muertos en República Dominicana y Haití. Aunque no se registran fallecidos, también resultó afectada Cuba. Hermanos, vamos a rezar un Ave María por todo este, todo este tema del huracán Laura, que, bueno, que la Virgen proteja a la población bajo su manto y todas las casas también. Dios te salve María, llena eres de gracia.